Yo soy Teacher Wu Soy de My Free Family Y voy a ofreceros mi, mi sesión libre Vamos a comenzar ahora juntos Lo que está leyendo es el compromiso con la práctica, practica diligentemente con buena autodisciplina. Haz una vida con alto nivel de sabiduría, trae paz, felicidad y creatividad a la humanidad desde el ser verdadero. Vuélvete la luz del de amor universal. Brillando en el espacio infinito. Crea un poderoso campo de conciencia para traer una gran armonía al mundo. Cerramos los ojos amablemente, sí, suavemente, relajamos todo el cuerpo, pies juntos, Elevamos pae el Hui, Close, hui, yin. Up. hui Yin, cerrado y hacia arriba, Relax. The whole body. relajamos todo el cuerpo. Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello. Relajamos el pecho. Relajamos el pecho. The relajamos el abdomen Relax the shoulder, the arms. relajamos los hombros y los brazos Relax the relajamos las piernas Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Iluminando el interior de la cabeza. Observar profundamente el interior de la cabeza. Se expande hacia el universo. Se fusiona con el universo. El chi universal viene al interior del campo de chi. Y viene al interior del cuerpo. Iluminamos el interior del cuello observamos profundamente el interior del cuello y expandimos hacia afuera transformándose en chi se expande a través del universo se funde con el chi universal. Sentimos el chi universal. Juan Juan Hu Hu. Juan Juan Hu Hu. Juan Juan Hu Hu con, con tan, tan Sentimos el chi universal dentro de nuestro campo de chi. chi. Into y sentimos el chi universal dentro de nuestro cuerpo. iluminamos el interior del pecho observamos profundamente el interior del pecho y desde el inter interior expandimos hacia afuera transformándose en chi. Se expande hacia afuera a través del universo. Nuestro chi se funde con el chi universal. Y el chi universal viene al interior de nuestro campo de chi. Y el chi penetra profundo en nuestro pecho. Iluminamos el interior del abdomen. Observamos profundamente el interior del abdomen. Y se expande hacia afuera, transformándose en chi. Se expande hacia el universo. Se fusiona en el universo. Okay. Sentimos okay. el chi universal. Okay. Nosotros somos el chi universal. Somos Juan Linton. Č, universal. Tú universal. el universal. Juan Juan Ju Ju Juan Juan el universal. El Chi universal. Viene al interior de nuestro campo de Chi. Penetrando nuestro cuerpo. Iluminamos el interior de los brazos. Observamos profundamente el interior de los brazos. Se expande hacia afuera transformados en chi. Se expanden en el universo. Nuestro chi se funde en el chi universal. Somos chi universal. Huan, chi. Somos Kong, Hong Kong, universal. Viene al interior de nuestro campo de chi, chi y el chi viene al interior del cuerpo. Iluminando, Iluminando inside ahora inside. el interior de las piernas. Observamos profundamente el interior de las piernas. Respire. Se expanden hacia afuera, hacia el universo. Nuestro chi se funde con el chi universal. Nosotros somos chi universal Juan Juan Juju, ju con tan tan Vacío, más o no vacío. El chi entra a nuestro campo de chi. El chi en nuestro cuerpo. Relajamos. Nos relajamos, todo el cuerpo se relaja, observamos nuestro cuerpo de chi. Chi. Nuestro cuerpo se vuelve de chi transparente. Chi. Oh. Nuestro chi se expande hacia chi afuera. The hacia el universo. Nuestro chi se funde en el chi universal. Chi. Chi. Nuestro chi y el chi universal son uno. Nashville, Nashville, Nashville, Sentimos el universal. chi universal. Hoch chi universal con tan tan el Qi, Ling se funde con nuestro campo de chi se funde con el chi en el interior del cuerpo nosotros estamos en el chi, el chi está en nosotros, nuestro campo de chi se funde con el chi universal. nuestro campo de chi se funde en el universo nos mantenemos tranquilos unidos corazón a corazón, mente a mente Nuestras conciencias están conectadas. Nosotros somos uno. Nuestro campo de chi es muy poderoso. Nuestro campo de chi es muy, muy eficaz. Sentimos que nuestro campo de chi es una unidad. Nos relajamos. Nos relajamos subimos las manos frente al abdomen para hacer abrir y cerrar Sostenemos la bola de chi. Relajamos los hombros, codos, muñecas, manos y dedos. Abrir. vamos y cerramos profundo en el interior del cuerpo Hacia el universo, cuanto más lejos mejor, observa profundamente el interior, cada vez más y más profundamente. oh, oh. Siente el universo. <tose> Profundamente en el interior. Nosotros somos chi universal. Juan, Juan, Juan, Juan, Tan, tan. viene desde el universo al interior del cuerpo profundamente al interior observamos el chi profundamente Nosotros sentimos que nuestro cuerpo se transforma en chi, Juan Juan con tan tan. Nuestro cuerpo de chi se abre, se funde en el universo. Nuestro chi se funde en el chi universal. El chi penetra profundamente en nuestro cuerpo. Abrir. Ramos. Oh, oh, Our chi expand to the chi. Se funde en el universo. Y el chi universal se reúne en nuestro cuerpo. Qi, qi, el Chi viene en nuestro Tantien superior. Observamos, Observamos profundamente el interior de la cabeza. Abrimos, se funde en el universo, al interior de la cabeza. hacia el universo, sentimos el chi universal, Juan, Juan, Juan, Juan Kung, Kung, Kung, Kung, Tan, Tan. Y, y el chi viene profundo al interior de la cabeza abrimos Chi en la cabeza. Abrimos. Cerramos y el Chi viene al interior de los ojos. hacia la nariz, la boca, las abejas los oídos el chi es abundante chi. Mi sangre fluye bien. Sentimos toda la cabeza. Toda enfermedad desaparece. Desaparece. El chi, chi y la sangre fluyen bien. Iluminando profundamente el interior de la cabeza. Nuestra conciencia pura. Abrir. conciencia se expande, nosotros somos uno, Sal. profundamente al interior de la cabeza, abrir, ser profundo al interior abrimos en el universo nos fundimos en el chi universal. Sentimos el chi universal. Ong hong. Ong hong hu hu. Tan tan. Cerramos. El chi ahora está en el interior chi. del pecho, en el interior del Tanti en medio. Observamos profundamente el interior del Tanti en medio. Profundamente el interior del pecho. Se transforma en chi. Se transforma en chi. Observamos el chi en el pecho abriéndose oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. en el universo muy, muy lejos todo lo lejos que sea posible muy, muy lejos el chi es en el interior del pecho, profundo en el interior. <tose> Cerramos. Y el chi profundamente en el interior del pecho. Abrimos. abrimos cerramos el chi en el interior del pecho profundamente en el interior abrimos en el universo sentimos el chi universal el chi corporal se funde con el chi universal Sentimos el chi universal, Juan Juan huo, huo. Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan en el interior profundo, iluminando todo el interior del pecho, corazón, pulmones. El chi es abundante. Chi y well. sí, sangre fluyen bien. Fluye bien. Fluyendo bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. Wow. Wow. Desaparece. Desaparecieron ya todas las enfermedades. Todas las funciones... Se han vuelto normales. Todas las funciones mejoran. Estamos saludables. Relajamos. nos relajamos nos relajamos nuestro cuerpo se ha vuelto de chi transparente, abrimos, En el universo. Cerramos. Ahora vamos al interior del hígado. El chi es abundante. Chi es abundante. El chi es abundante. Chi la y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. Relajamos. Se relaja el hígado y la vesícula biliar. Nuestro cuerpo de Chi se abre. Abrimos. cerramos El chi está en el abdomen profundamente en el interior. El interior del abdomen profundamente se transforma en chi. Todo en el interior del abdomen se transforma en chi. Abrir El chi se reúne en el tantien inferior. En el tantien inferior el chi es abundante. Y abrir. Se expande. Muy, muy lejos, lo más lejos que puedas. Sentimos el chi universal. Juan Juan Ju Juan Juan Juan el Cerramos en el Tantien inferior. Abrimos. Se funde con el Chi universal. Y el Chi universal va al interior del Tantien inferior. Cerramos en el Tantien inferior. El Chi es abundante en el Tantien inferior. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. Desaparecen. Desaparecen. desaparecen. desaparecen. desaparecen. Ahora las enfermedades realmente han desaparecido. Todo está jaula. Nos relajamos. Nos relajamos. Nuestro cuerpo se transforma en chi. Se transforma en chi transparente. Y se expande hacia afuera. Abrimos. abri nos fundimos en el chi universal, sentimos el chi universal Juan, Juan, huu, hu. Juan, Juan, huu, hu. Juan. El tan tan vacío, mas no vacío cerramos en nuestro campo de chi el chi en nuestro tan tien inferior el chi en el trantien inferior es abundante chi y sangre fluyen bien Rela. Chi entre en los brazos, hombros, codos, muñecas, manos. Reunimos Chi en el interior. Abrir los miembros superiores. Cerramos el Chi en los brazos. Abrimos en el universo, cerramos el chi en los brazos, profundamente en el interior. El chi es abundante en los brazos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparece. Guasa. Guasa. Guasa. Guasa. Guasa. Guasa. Guasa. Guasa. Relajamos. El chi está profundamente en el interior de las piernas. Las piernas se transforman en chi. Profundo al Profundo de las piernas. en el interior de las piernas, profundo, Chiva al interior de la espalda, profundamente al interior. Abrir hacia el universo. Se funde con el universo. Sentimos el chi universal. Juan Juan Juan en Juan Juan Relajamos. El chi es abundante. Chi y sangre fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las enfermedades de las piernas desaparecen. Desaparecen. Todo está jala. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos nuestro cuerpo profundamente en el interior. Nuestras conciencias puras están conectadas. Nuestras conciencias puras unidas son poderosas. La luz de nuestra conciencia es... Lo iluminan todos, relajamos la luz de las conciencia pura. Ilumina toda nuestra ciudad, edificios, calles, ilumina todas las cosas, todo se vuelve de chi transparente, los virus y otro tipo de enfermedades se transforman, desaparecen, los virus y otros tipos de enfermedades se transforman, desaparecen, desaparecen. El espacio es limpio y claro. Limpio y claro. el espacio es muy saludable y armonioso relajamos nosotros somos uno la luz de nuestras conciencias puras ilumina todo el espacio, limpio y puro. Todas las personas y todas las cosas se vuelven de chi puro, transparente. Cualquier tipo de enfermedad desaparece. Cualquier tipo de virus desaparece. Desaparecen. El espacio es muy limpio y muy claro. Ese espacio es muy saludable. Relajamos. La luz de nuestras conciencias puras. El espacio de Sudamérica. La tierra de Sudamérica. Sentimos que todas las personas, animales, plantas, se vuelven de Chi transparente. Los virus y otros tipos de enfermedades Se transforman, desaparecen Desaparecen El espacio es muy claro y limpio ese espacio muy saludable relajamos nosotros somos uno nuestras conciencias puras son muy poderosas la luz de las conciencias puras ilumina el espacio de África la tierra de África todas las construcciones animales, plantas, personas todo se vuelve de chi transparente virus y otros tipos de enfermedades se transforman, desaparecen. El espacio es muy claro y transparente, muy saludable, muy armonioso.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 Virus y todo tipo de enfermedades se transforman, desaparecen. El aire y el espacio es muy claro y limpio. Es muy saludable. Relajamos. Nos relajamos. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos nuestro cuerpo profundamente en el interior. Las manos cubren tu chi para nutrir el chi. Nutrimos el chi en el tantien interior. El chi es abundante. En todo el cuerpo el chi es abundante. Siente que el interior está alegre, feliz. Está sonriendo todo el interior, todo el interior. En este estado de sonrisa abrimos los ojos.